Alfredo Vázquez y Ángela Alcaya, eh, dos personas de talla baja, ¿cómo andan chicos? Todo bien. ¿Les puedo bien, preguntar usted. las edades? Sí, no vale. vale 30 años. 30. 21 años. Nena. ¿Qué, ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa en la calle? ¿Algo ha cambiado para bien? Y gra gracias a Dios, para mí sí, ha cambiado, es distinto. Hace unos años yo la pasaba bastante mal con el bullying, bueno, estaban algunos famosos cantantes. Y bueno, me hacían bastante bullying, pero en la sociedad yo he visto que, que ha cambiado mucho. Gracias a Dios. ¿Vos, Ángela, lo viviste? Eh, no, yo creo que mis padres nunca me hicieron sentir la discriminación. Creo que nunca sentí la discriminación hacia la gente. Eh, yo voy caminando normalmente por la calle y es como que algo normal para mí. Si te sí. reí o te burlas o algo. Ah, para vos es, es normal que es alguien normal. se burle. Claro, no es mismo. que no pasa. Claro, pero ha cambiado un poco la asociación también. Un poco, pero se siguen riendo, se siguen burlando. Sí, obviamente, como a todos lados, se burla se ríen, eh, te insulta pasan muchas cosas también. Vos dijiste que te, te, te cargaban con un grupo de, de música Sí, no me acuerdo el nombre ahora Los O sea, es que de ahí salió Noelia Pompa Que la rompía en el bailando sí, sí, sí. Pero la rompía en el bailando sí. es pues, Extraordinaria y, y terminó en el mundo Porque viaja por el mundo sí, sí, Bailando, sí. haciendo shows Es extraordinaria la carrera que ha hecho Sí, sí ¿No? Exacto Bueno, a mí justamente en ese momento No, no me gustó eh, ninguna ninguna banda porque bueno o se sentía muy personal claro, claro, y bueno sí. me afectaba y bueno me encerraba entonces bueno eh, fue un momento bastante feo muy duro pero, pero sí para esa, esa persona me alegro que le haya ido bien que se pueda expresar y en su talento me me, me gusta porque bueno está bueno, que, es, que a las otras personas talla baja le vaya bien. Claro. Vos Alfredo decís, ahora lo siento menos, lo sufrí de más chico, de más, de más joven, a decir, eres re joven igual, lo sufrí de más chico. Ángela eh, dice, a mí no me afecta, se ríen, los veo, sigo caminando porque mis padres me enseñaron a no darle importancia. Eh, pero no es lo único que les pasa, ¿no? P por ahí los lugares no están adaptados. A veces ni un baño para discapacitados o para personas con discapacidad es acorde a ustedes. Claro, los baños bueno, están al, a una altura muy muy alta, bueno, por la silla de ruedas. Sí. Y bueno. Claro, también, son más altos que otros, claro, otros eh, inodoros por ejemplo. Exacto. Y bueno, los colectivos a veces dificulta a mí también. Estoy operado igual, pero de la tibia peroné me hicieron unos 10 centímetros. Pero bueno, a, a veces dificulta subirse eh, en los espacios públicos. Así que, bueno. Claro, no, no hay rampas, no todos los colectivos tienen rampas. Eh, como decías, lo de los baños este, están eh, adecuados para algunas personas con ciertas discapacidades, no para ustedes. Eh, ¿En eso hay una deuda enorme? Sí, sí, sí muchísima, sí. muchísima deuda. Más que los supermercados, uno cuando baja a pagar... Eh, también eh, dificulta las también hay, porque uno quiere pagar, por ejemplo, ir a un rápido pago, querés pagar y está lo más alto posible y se te ríen, se te ríen porque uno llega a, a pagar algo. Vos, ¿vos sabés qué, eh, eh, a, mí, a mí me pasa un montón, porque, a ver, yo, yo no tengo el problema que tienen ustedes, pero soy bajito igual y me, me ha pasado de ir a un baño, y ponerme en puntas de pie para llegar al migitorio, de verdad lo digo. Eh, sentarme en una mesa y que la mesa me quede acá, en el cuello. Sí. No me quiero imaginar lo que les pasa a ustedes, eh, porque la silla es muy baja o la mesa es un poquito más alta de lo normal y me queda la mesa a esta altura, como es así. De, de verdad, eh, he vivido situaciones que, en las que he estado tremendamente incómodo, que pones cara de que no pasa nada. Y te hace pero... comprender, digamos, que... Qué difícil que a otras personas es, la pasan peor Están sorteando claramente. obstáculos todo el tiempo. Claro, claro. Claro. Bueno. dónde lo notas más? Y yo, bueno, justo tengo a mi hijo ahí. Eh, en los lo baños, bueno, se me dificulta porque a veces no lo tengo que usar. ¿no? Claro. Y bueno, eh, siempre hay un baño. son Bueno, como decimos recién, la, la, la discapacidad es muy alto, Así que no, pero bueno, trato de... De lucharla, como dicen ustedes. Ya le deben haber encontrado la abuela. Sí, obviamente. Sí. Lo subo, ya, ya la tengo de <risa> clara con mi hijo, así que ya sabe que no tiene que tocar, todo. Así que bueno, tratamos de ¿Tiene, tiene, ¿tiene pinta de bravo? Te digo, sí, no veo, ¿no? Sí, de sí, sí. Tiene sí, la madre muy controlada. Sí, con el sí, sí. <risa> Este es el más chiquito. ¿Tenés dos? Sí, tengo dos. Sí. Eh, él nació con condoplasia y bueno, mi el bebé no todavía no... No, gracias a Dios, bueno, no, no, no, no nació con acondroplasia. Uh -huh. ¿No ¿cu qué es sí ah, okay. eso Y dicen que, bueno, la probabilidad de de un niño a, que nace cada 25... Cada 25.000 25 niños nace un bebé con acondroplasia. Y justamente quería que les explicaras a la gente qué es la acondroplasia. Ok. Bueno, la acondroplasia es, es una condición... Eh, no me la sé de memoria, es, es de, de tipo esquelética, digamos, uh -huh. eh, que bueno, te has, eh, nacemos con el miembro más corto y bueno, la cabeza a veces más, más grande, más... más más, sí, grandes, más grandes, sí. Y, más grandes y, sí, bueno, y brazos y piernas más cortos, exacto, y la y la cabeza pero pequeña. a veces no es al revés, la cabeza es más chica y el cuerpo es más, más más claro, más eh, grande. al revés, y, ah, mira, y, y les pregunta, no es hereditario, no es congénito, sí, eh, es hereditario, es a hereditario a veces, tenemos el cincu, bueno, en mi en mi caso con mi con mi pareja tenemos el 50% eh, pero en caso que, que tienen el, el mismo la el, pareja en la misma el, condición, el... el 100%. Del Ah, o sea, sí o sí... Ajá. Nace tu sí. hijo en el Si los dos son de talla chica, van a ser sí o sí. Sí, sí o sí nace porque sí, no. el hombre siempre eh. tiene el gen. Ajá. El, el, el hombre tiene más el gen. Ajá. A veces las mujeres de talla baja no tienen los genéticos. Sí, puede tener hijo alto o bajo pero ya cuando anda con un chico de talla baja que se despareja su sube, sube dice, por ciento su hijo nace no y les pregunto esto de eh, crear una asociación con qué tiene que ver con, con luchar por algo determinado digo esto, estos problemas que tienen por ejemplo con la infraestructura de la ciudad de los lugares privados eh, con reunirse ustedes para compartir momentos cuál es el objetivo el objetivo principal es para que las personas Digamos, y la familia entienda que que no somos digamos especiales o, no, o somos diferentes somos personas entonces eh, que que digamos que salgan que no no lo no tengan encerrado en la casa porque una, una, una persona talla baja sufre mucho del como dijimos recién del bullying entonces, eh, que lo saquen. Hay que no... padres que esconden a sus hijos. Lamentablemente sí. sí. Lamentablemente sí, hay muchísimos casos que, que, que pasa, que esconden a su hijo porque tienen el miedo, no", que le pase algo, que sí. le lo... tienen. Lo sobreprotegen ah. mucho. ¿no? Claro. Entonces, cuando uno cuenta a su hijo tratamos nosotros de ayudar a ese niño de que puedes sacarlo de su casa claro para que sociabilice claro porque a veces el niño cuando es más chiquito le cuesta mucho más claro. creer lo que son entonces claro. nada los padres Traten de ayudarlo. Vamos a poner un teléfono en pantalla para los que se quieran sumar a esta asociación de personas de talla baja en Mendoza. Enseguida, ahí está, ahí apareció. Para los que quieran eh, sumarse y formar parte de todas las actividades que ustedes están pensando y de todo esto, con lo que apuntan a ayudar a la sociabilización de, de personas de talla baja. Eh, ¿Han hecho reclamos puntuales? Y si los han hecho, han sido oídos, digo, a las autoridades, alguna autoridad municipal, gubernamental. Fundamental. por algún hecho en particular? Por ahora no, queremos no no? primero va a hacer la asociación todavía civil, digamos, uh -huh. para que nos den bolilla, digamos, uh -huh. y entonces, bueno, ahí empezar a, a generar una estructura y, bueno, ver qué, qué necesitamos y entonces, bueno, ahí recién reclamar a, a la sociedad o al gobierno. Claro, ¿No? sabes que eh, toda comunidad necesita activistas, uh -huh. entonces está bueno esto que quieren encarar ustedes porque son los que empiezan a pelear por los derechos que después disfrutan el resto, claro, también, ¿no? Claro, no importa que hay gente que no se que sume, derecho pero, también. pero, pero que, que empiece gente a luchar por ciertos derechos que después disfrutan todos y hace que también la sociedad abra los ojos y empiece a entender, ¿no? Sí, sí. Claro. sí. Y yo por mi caso lucho por él. Por tu hija, ah, claro. Que, y por los niños que vienen. ¿Fue a partir de ahí que decidiste hacer la asociación? ¿Por él? Eh, sí, justamente, bueno, otra persona la inició Después se abrió y, y nos juntamos, nos quedamos otras personas más, uh -huh. pero sí, el clic el me lo hizo él. ¿El clic te lo hizo el él? ¿Cómo te se te llama? Milo, Milo. Milo. ¿Y en el mercado laboral cómo está la cosa? Uh -huh. Eh, el tema laboral cuesta, cuesta, cuesta muchísimo conseguir un trabajo. ¿Los traba discriminan también ahí? Sí, pues a veces vos querés ir a buscar un trabajo, a veces por pues, sos chiquito no vas a llegar a ciertas cosas. Claro. O por ejemplo, o no vas a poder hacer lo que uno hace. Yo creo que todos podemos hacer lo que uno hace si se esfuerza. Claro. Si no te esfuerzas no lo vas a hacer, yo creo eso. Yo, ¿Vos sos programador? Sí, soy programador. En mi caso, bueno, no me, no me dificulta. Y, y tengo una... bueno, a veces participo en Nikin y veo a las personas con discapacidad que a veces lo ponen. Y ponen la condición, que sea cualquiera, ¿no? Eh, que le falta una pierna o lo que sea. Y si la ponen, eh, no lo contratan. Si no, lo ponen, no ponen, yo no pongo la condición. Tengo a cuando o tengo una condición de ánimo. Y, y me contratan, ahí trabajo en empresas multinacionales como, como no, no sé si puedo nombrarla, pero ¿Sí? como Centur, y en otra empresa de acá en Mendoza y, y, y acá de Buenos Aires. Actualmente o, o, ayer empecé una de, de Córdoba y la verdad que no Pero es que no tiene nada que con no la claro, condición claro. física. Y, y tiene razón Ángela de... Lamentablemente, digamos, si yo quiero ser cajero, no capaz que me discriminan por no llegar, no sé, a la silla, al mostrador, al sí. mostrador y no, no importa, esa persona se va a esforzar el doble o el triple para llegar. Así claro. que... O sea que lo que tiene es la oportunidad. Exacto. Claro. Eh, lindo tenerlos acá saber que se están organizando para bueno para después pelear por sus derechos eh, hemos dejado el teléfono en pantalla Está para ahí. los que se quieran sumar al grupo para esa gente que como ustedes dicen por ahí se avergüenza de mostrar a sus hijos y todo para que comprendan que no que no pasa nada todos somos ah, iguales todos somos iguales claro Creo que todos somos seres humanos pero por supuesto somos una sociedad grande nada ¿no? bienvenido que sea que se quiera agregar al grupo eh, somos buena gente y Queremos animar más gente Pero claro que sí Los paradigmas van cambiando Antes sí, sí. Eh, se decía personas eh, discapacitadas Después con discapacidad Antes se decía no vidente, después ciego ¿Está bien decirles enano? ¿Es discriminatorio? Para, para mí sí. Es discriminatorio. Para, para mí no es discriminatorio. No es. No, no, te, no te molesta. No. eso No me molesta porque... Si te molesta yo... otras miradas. Claro. A mí lo que más me molesta es cuando una persona me está mirando fijamente y que no me saca la mirada. Ahí sí me molesta. ¿Cómo? Pero ojo que esto que les estoy preguntando, digo, no es menor porque a medida que se vayan organizando ustedes van a tener que ir planteando, ¿no? ¿Qué, qué es lo aceptable? Uh -huh. ¿Qué nos hace sentir bien? ¿Qué no? Ahí vos vas a decir sí, que te sí molesta que no, no, eh, sí estamos un... de acuerdo. <risas> sí, la verdad. No, eh, estamos tratando de cambiar la palabra de Nano porque sí, a mucha a mucha gente lo ofende y es discriminatorio. Es como, bueno, la persona, eh, no sé, que tiene síndrome de Down, que bueno, sabemos una mala palabra, no sé. Sí, sí, decir. sí es que Exacto. a veces tienen unas connotaciones claro. que ya... Así también... que, no, tratamos de cambiar talla eh, enanismo o nada por talla baja. Talla baja. Talla baja. Perfecto. Uh -huh. Vos, vos sabés que eh, a veces también tiene que ver con qué intención uno dice las cosas. Claro. Más vale. Y uno sí. se da cuenta a veces cómo La te están diciendo las cosas. Y, y, y sabe cuándo viene con buena onda y cuándo viene con no, mala onda. ofensa, sí, sí. Sí. Gracias, chicos. No, gracias gracias por por a ustedes. ¿Eh? Un no, placer. Muchas gracias.